Es gótica, mierda, satánica, somos de mi sí, fanática Ya sé que solo sabías, toxicamos, no, que no, sus clipes, no, no, no, no, mierda la sentir mi truquen, para cular, me Llama tu bicho en el tráfico, y si te enteras que es trágico Tiene araña magnética, y me nada como es romántico Llama tu bicho en el tráfico, y si te enteras que es trágico Tiene araña magnética, y nada como romántico Que me explicas en lo normal De esa mierda intradimensional, me da sentir espectacular, tu es una marca para Que me desplicas en lo normal, de esa mierda intradimensional, me da sentir espectacular, tu es una marca para golear.